Estamos en el hotel Hard Rock Cancún Y en el pasillo tienen estas letras Que son, me parece son de frases de canciones de rock Nuestra habitación es la 303, 337 Bienvenidos a nuestra habitación Welcome to, the jungle. Welcome to the jungle to Hard Rock Cancún Estamos aquí en el hotel uh -huh. Esta es la habitación, nos la acaban de dar se los queremos enseñar. Ya empezamos a poner todas nuestras cosas, pero <coughs> antes de que esté peor, para que la vean. ¿no? Eh, esta es la primera parte del, del cuarto. Están este, sus lavabos, las amenities, el jaboncito, el, eh, la cremita, ¿no? la toalla, este, las toallitas, la gorra de baño, sus batazas. Uh -huh. Nos dejaron esto para aromaterapia, creemos que es. Si ustedes saben qué es, díganos. Este, si no lo descubriremos, lo descubriremos en estos días eh, acá este baño uh -huh. la taza de baño y la regadera uh -huh. un detalle eh, es que en los baños este, ponen un mosaico con un, los rockeros. no así como alusivos a, a la playa o a la relajación Esta me gusta y también este para el papel uh -huh. es en forma, esta etiqueta es en forma de cuñita, de, de cuña de, de plumilla. Plumilla, ah ok, de plumilla para. La guitarra. Es de, de los ¿Perdón? guitarreros, los <risa> guitarreros de, de ahí de este de boca del río. Ok, bueno. Y eh, esta fue como la primera parte. Ah, también está el closet. Aquí tiene closet. Tiene sus batas. Los que son este, obsesivos de las arrugas, aquí pueden planchar, también es este el jugador. burro. Está la plancha, uh -huh. a las chicas o chicos que les gusta también este, para arreglarse el cabello, está la secadora. Y los sí. ganchos tienen también animal print. Los ganchos animal print, uh -huh. están bien padres estos. Hay una inmada extra en la caja fuerte. Y las pantuflas de roquero. Y unas pantuflas de roquero que tienen las grequitas. Uh -huh. este detalle de las como forma pues la parte de la imagen de de de, de, el hotel. del hotel también está aquí en nuestro en brazalete. brazalete bueno, esta para la primera parte, después tenemos esta um, para, las maletas. Uh -huh. este es para las maletas y este es el jacuzzi este es para dos personas en otros hoteles el jacuzzi es para una y es para dos personas está tamaño medio uh -huh. Eh, las camas son dos camas matrimoniales, se ven muy ricas, tenemos que probarlas. Mm, y bueno, esta sección, aquí, estos son los detallitos de hard rock, ¿no? Diferentes. Aquí está Britney Spears y todo el tema es como lo sirvo. También el rock, está la, este, esta es la, la cafetera. La cafetera, uh -huh, también, como les decíamos, las grecas, forman parte de, de toda la imagen, ¿no? Eh, la hielerita, mmm, tu agua, la tele, la tele y cajonera. Aquí, para los que les gusta tomar, ya es un drink, tienen el bar incluido. Des, uh -huh. Despachador, todo Con está incluido. Vodka, tequila, en este hotel, todo, todo, todo está incluido. Todo, incluso todo. lo del servivar, Room sí. Service, todo está incluido. Ya grabaremos cosas de Room Service. Este minibar también está incluido. Uh -huh. Todo lo que quieran agarrar, spray, coca, agua, Machilas. y que lo pueden también rellenar. Lo, voy a a lo que que Sea necesario. Necesarias. ¿Sí? Y bueno, por último, tenemos vista a los techos de. Ah, <ríe> de sí, está ciudad. bien, desde aquí creo que es suficiente. <ríe> sí, la vista nos. Quiero enseñar que es como un balconcito, pero pues no tiene vista a ningún lado, ¿no? Al cuarto de máquinas. Ajá. Pero bueno, ahí sí las fallamos. Todo lo demás está muy bien, y pues ya vamos a disfrutar al hotel. Vamos a seguir haciendo varias cápsulas y si ustedes ya estuvieron aquí o quieren saber algo, pues también coméntenos y qué les parece, ¿no? Que cómo ven el hotel. Eh, algo que, que vamos a tratar de que escuchen es de que en las áreas este comunes se escucha siempre rock, está bien padre. Acabamos de regresar y nos hicieron la habitación. Afternoon o no sé cómo le llaman Ya para la nochecita Este es el jacuzzi Y llegamos Y así nos reciben Dejan la tele con los meros videos Y ya están las camitas listas Este es el jacuzzi Y te dejan esto una plumillita que dice... Duerme como un rockstar. El control. Unos chocolatitos. Una botella de agua. Para amortizar la cruda. Y... Ahí está la Maris. Bueno, continuando con... Las amenities que tenemos aquí en el Hard Rock... Hotel Cancún. Esta les vamos a mostrar un poco lo del menú de almohadas. Eh, las, el tipo de almohadas que te pueden este, sí, traer. Sí, escucharon bien menú de almohadas. Sí. Eh, aquí está incluido también el poder pedir cierto tipo de almohadas, o sea, llamas, y te la traen. Uh -huh. hay, eh, hay una almohada ortopédica, hay otras de agua, hay otra de lavanda, hay otra, este... O sea, con aromatizantes, este, así, diferentes tipos de almohadas. Y nosotros pedimos tres. Las que le acabo, les acabo de mencionar. Ay, esta es la de agua. Pesa mucho. Dale unos manazos, ponla ahí. A ver, aquí, aquí la alcanzan a ver. No está muy ancha, pero. Esta es la de agua. Y pues literal, tiene agua adentro, pero sí está bastante pesada. Pues tenemos esta es la de lavanda uh -huh. también la pedimos uh -huh. estas son las que ya estaban incluidas ¿verdad? son un montón, cuatro almohadas por cama, así quiero en mi casa tener cuatro almohadas y esta es la ortopédica uh -huh. que es normal que tiene como la forma así y se adapta a tu cabeza esta pedimos nosotros tres almohadas, nos las trajeron y también eh, tienes este aromatizador Y aquí ponen la esencia Y bueno ya tiene aquí desde el, ayer en la noche Y toda la habitación entras Y huele a este aroma eh, Hay de diferentes hay uno, Este es el relajante Hay uno revitalizante Hay uno que purifica el ambiente Han seguido diferentes están incluidos, no pagas nada Y bueno, aprovechando el video También les quiero decir que Me gusta que llegas a tu habitación Y la, Bueno, el servicio de limpieza Te deja ya listo El canal de viejo No, Hard Rock ha. El canal de Hard Rock de videos mm. bueno, Es el de Hard Rock yo pensé que era de VH1. Es que hay tres canales de videos. Un canal es el de VH1, otro canal es el de Much Music y este que es de Hard Rock. En este pasan completamente puros videos sin ah, bueno, no, nada. El de Hard Rock. Porque ese es el canal de aquí. Y el VH1 es el que traen los, todas las, los cablevisión ah, bueno, y todo eso porque te pasan okay. programas, te pasan comerciales. Pero este es puros, puros, puros videos todo el tiempo. No, no pasan comerciales, no pasan otra cosa. Listo para que cuando entres, pues está como el concepto de música y todo. Hola, lo prometido es deuda. Saludos desde el jacuzzi del jarro. Para que vean los... ah, ah, dónde ah. nos llega la espuma. Ahí está. Se está desbordando Maris. Se está desbordando, creo que fue demasiado jabón. Creo que fue demasiado spa. Adiós. Ah. Y estamos viendo videos. ¿Videos? En un jacuzzi. ¡No manches! ¡Ya se estoy desbordando, creo! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ah! te el con tu dedo porque mía está todo mojado! Ah. Buenos días. Son como las seis de la mañana. Y ya pedimos el run service. Ahí con la Brenda Esparza. Y eso es lo que nos trajeron. Ahí creo que pedimos poquitas cosas. Se ve, se ve un poco aparato. ¿sí? Se ve un poco aparato pero vamos a enseñar. Este es pan. Más para allá. Ahí. Pan dulce. Plato de pan dulce. Panecitos Panecitos. El segundo. El segundo. Es un omelet. que pues la cámara. Ándale ahí. Ah, es un omelet de, de jamoncito. Mira qué rico se ve el omelette. Y Un orden de tocino. Ay, yo, yo pedí... Pedí guarnición de tocino para los huevos y me trajeron medio kilo de tocino literal. Ahí para... Pan tostado. Este no ¿tostado? lo pedí, pero no, lo pero mandaron. Ah, viene con los huevitos. Ah, viene con los huevitos juntos. Porque me preguntaron si quería pan dulce o pan tostado. Le dije que pan dulce. Y... Un platito frutita. de fruta. Sí. Adicional. Este mermeladitas, este para es de oreja y de fresa, mermeladas, ¿Juguito? juguito, leche para el, ¿Puedo leche? pues debe ser para el café, yo no la pedí, pero leche. pedimos café, y también la esta la la bandeja tiene cosas de rock, eso es lo que nos gusta, I want to rock and roll, roll, and roll all night every day. kiss, The kiss o sea, ah, aquí la frase. las frases célebres son de rockeros es De, de letras esto. de canciones es, ajá. Y la jarra de café Para despertar como buen rockero Para terminar de, re, de despertar pues ya. Ese es nuestro desayuno Y así es que con esto les decimos Buenos días Pues ya Acabamos el desayuno prácticamente Nos acabamos casi todo eh, Este de acá Nos mandaron el pan tostado con el huevo El huevo ya se acabó Nos sobró un poco de tocino Panecito, este, pues en eso andamos, y la frutita que está terminando, Maris. El juguito también ya se terminó, y la leche para el café. Eh, uno de los tips, a lo mejor, si lo pueden tomar, es que las porciones aquí, al menos para room service, son bastante abundantes. Nosotros pedimos nada más casi para una persona y desayunamos los dos, o a menos de que seas de muy buen diente, pues ya, si puedes pedir... Cada quien, pero nosotros pedimos nada más unos huevos, un, un pan dulce y, y la fruta, nada más. Y nos trajeron todo eso que vieron, y este, y pues apenas si para los dos, adiós. Y nos acaban de traer este el último room service que creo que vamos a pedir, o no sé si mañana vayamos a pedir algo, todavía no sabemos. Pero eh, son como las 3 de la mañana Y esto es lo que nos trajeron Por un lado está el Señor Cheesecake Oreo Y por el otro lado tenemos el Señor Pie de limón un vasito de leche y una botella de agua. Ese fue nuestro room service. Madrugador. Adiós. Tienes tu bolsacita. Tienes un minibar. Ah, mirad. Y ahora sí. Esta es la vista que tenemos. Así nos vamos a despertar.